Hola, ¿qué tal? Soy Marina, aquí estoy, yendo a trabajar, muy a gusto, un día más. Realmente me siento satisfecha con mi profesión. Empecé muy joven este camino y no me arrepiento para nada. Es un aprendizaje y crecimiento constante. Además, consigo implementar mis conocimientos y ganas en algo que vale la pena. Bueno, ya he llegado. Perdona, que no te he dicho a qué me dedico. Soy comerciante. Tengo una tienda de ropa y complementos en Cabanillas, mi pueblo. ¿Y tú? ¿También quieres ser comerciante?